Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras varias jornadas buscando los hábitats del íbice de ronda y de gredos, concretamente los bebederos, cuya hora es de 10 a 14.30, en algunos lugares puede ser de 10.30 a 14.30, hemos abatido muy buenos animales, incluyendo un diamante de cada especie. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos en el lago de la pradera del pintor, vamos a mirar por la orilla, buscando lo Íbices, a ver si están bebiendo, mira ahí tenemos un grupo, vemos un nivel 2, un nivel 3, tenemos un nivel 4 fácil, nivel 1, una hembra, otro nivel 4, hembra, están bebiendo, cogemos el 308, calibramos la distancia, marcamos el nivel 4 y disparamos a uno, disparamos a otro, vamos a ver, salen corriendo todos, a ver si puedo hacer ese lance, disparamos ahí también y yo creo que, que están abatidos los tres, creo que están abatidos los tres, así que vamos a, a dar la vuelta, vamos a, a mirar en el mapa también a ver si, si la presión energética nos dice si han caído, cuántos han sido, así yo creo que han sido tres, lo vemos ahí, ves el lago, los bebederos que tiene, tenemos dos bebederos aquí. Así que vamos a, a buscarlo. ¿Veis la hora que tiene? Eh, varían los bebederos entre las 10 y las 14, y las 10.30 y las 14.30. Pero bueno, ya estamos llegando aquí. Vamos a hacer el perrete que no lo busque. Vamos a hacer el carrete corriendo como un rayo. Últimamente ha, ha mejorado mucho, ya no se pone tanto en medio. Algunas veces se ponía en medio y no nos dejaba disparar. No nos importa ir corriendo ahora, puesto que vamos a, a recoger los animales. Vemos a los quedado, escuchamos la llamada de advertencia. Ahí tenemos un oro, 92,40. Un animal muy precioso, muy bonito. Vamos a ver, aquí tenemos otro. A ver qué tenemos aquí. Otro otro oro, 92,20, nivel 4. Muy buen impacto a la carrera. ...cuando estaba huyendo... ...y vamos a decir a perrete que nos busque el tercero... ...porque... ...es necesario... ...a ver que... ...pues ya no sabemos dónde está... ...A ver perrete sale corriendo... ...nosotros no vamos a detener... ...vemos aquí en impacto... ...le hemos dado en órgano vital... ...y eso aquí va corriendo y... y, y ...le hemos tirado entre, entre el fallaje... ...madre mía que sangrado... Y ya estamos llegando y os me ha de duda de la puntuación que tiene nuestro animal. La reclama. Vamos a ver. Tenemos otro. Mira, una plata, mira, una plata muy baja, un nivel 4 muy bajito, 79 con 10 Le hemos dado en la, en la vértebra y en, en el pulmón. Y vamos a mirar hacia abajo, a ver si miramos más animales en la torilla. Vamos a seguir acercando, un poquito. Escuchamos la llamada de la advertencia allá a nuestra izquierda vamos hasta la orilla enfrente mientras no lleguemos a la orilla no vamos a ver bien porque ya más de 300 metros no, no vamos a poder ver vamos a mirar por allí un poquito más mira si sí, allí vemos uno un nivel 3 y otro nivel 3 ahí están entre los árboles pero voy a intentar acercarme más antes de hacer el lance de aquí, porque después me tendría que pegar una, una carrera, y como están los árboles en medio, me parece que no, no voy a hacer el lance. Pero bueno, en fin, os voy a poner ahora el mapa, para que veáis dónde, dónde han sido abatidos, Veis aquí en esta zona de, de la pradera pintor, y seguimos. Estamos en el lago del campo del regente, hemos venido del puesto del valle del, del cazador, mire, tenemos un, un grupo, un nivel 4, vamos a ver, nivel 1. un nivel 5, un nivel 5 de IBC de Gredos, uno no se conoce que nos ha visto, están, están poniendo están en alerta, están huyendo, apuntamos y disparamos a uno, vamos a ver, salen todos corriendo, a ver si puede hacer ese lance... Disparamos a ese, le hemos impactado bien. A ver si puedo hacer otro lance. Yo creo que se ha fallado, ese he fallado y ese también ha fallado. Vamos a ver, haya caído uno. Ah, no va a estar despacito. Bien, ese sí ha caído. Bien, por lo menos creo que tengo tres. Creo que tengo tres. No tengo más munición, pero voy a ver por dónde, dónde van. Ha ido todo colina arriba. Como os decía, estamos en el lago grande que tenemos en el campo del regente. Está más o menos en el, en el centro del mapa. En la zona de los íbices de gredos lo podemos encontrar al este. Podemos ir tanto desde el puesto del valle cazador o desde el puesto de la granja que está un poquito más, más arriba. Así que vamos a, a recoger a nuestros íbices de gredos. Vemos aquí el bebedero. Madre mía. No, mira, este es de Yo Pensaba que era de es decir pensaba que era también de Davis puesto que estaban todos bebiendo ahí no pues este de es de es de cierto en fin vamos a recoger a nuestro nivel 5 a ver qué si puntuación nos, nos arroja ya vemos aquí el impacto, muy buen sangrado seguramente duro el pulmón un diamante 102,90, con 90 más de luego que es un animal bonito una cuerna muy pareja el diamante lo da 100, 150, es un diamante aceptable, de, es decir, un diamante medio, los he visto más grandes, pero bueno, un diamante siempre es un diamante, así que venga, perrete, a ver si se si encuentra la sangre desde aquí, y si no, pues bueno, ya te daré otra vez. Mira, si por si ha he encontrado, sale corriendo nuestro perrete a buscar los animales y a ver qué nos encuentra. Vamos a ver la presión ¡Oh! energética, si vemos las tres manchas, ya o sea, tres animales abatidos. Así que vamos a, a recogerlo. Seguimos corriendo, no nos importa ahora. Escuchamos ahí una llamada de advertencia, vamos a mirar. No, pues tenemos los aguas encima. Y no, como hemos ido corriendo, pues nos escuchan a, a unos 150 metros y nos dan mirar. Tenemos ahí un sangrado. Nos escucha 150 metros, pues entonces no, nos advierten de que, de que están por aquí. Vamos a recoger este primero de aquí, el que es lo que tenemos marcado, que le dimos a la carrera. Vamos a ver un bronce porque lo hemos pegado mal, le hemos dado a la vértebra. Y este sí, este no nos va a penalizar, puesto que le hemos dado en el pulmón y ha sido una, una muerte muy rápida. Lo que iba corriendo le dimos en, a la carrera y mal. Y tenemos aquí una plata. Un nivel 3, 69,30 Y voy a acercarme por toda la orilla Porque tengo lo que sí tengo localizado es allí enfrente En la orilla de frente tengo localizado otro delvedero A ver si podemos hacer algún tiro de allí Como tenemos bastante distancia Porque tenemos el lago en medio Pues ahora mismo no me importa Correr y hacer un poquito río ruido Pero bueno, ya vamos a ir andando No vemos nada por aquí hay una pequeñita curva allí que nos impide ver la, la colinilla esa. Vamos a ver aquí en el mapa. ¿Veis como os digo? Tenemos aquí abajo el, el hábitat, el bebedero, pues vamos a acercarnos por toda la orilla hasta que tengamos una, una perpendicular y poder hacer algún lance subir a subir animales. La verdad es que el 308 tiene mucha potencia, pero un poco. No, no me termina de convencer, voy a seguir cazando con él, pero a mi, a mi modo de entender el 306 le, le supera, quizás tanto no en penetración, puesto que esta la tiene más penetración, pero lo que es en precisión, sí, y si ya tenemos precisión total, pues ya sabemos que tenemos el 300, pero solamente para animales más grandes, podemos utilizar el 7 milímetros, que tiene una muy buena precisión, ...pero tiene una pega... ...al ser monotiro... Eh, ...no podemos hacer lances dobles... ...en fin... ...vamos a seguir corriendo... ...vamos a ir mirando... ...no vemos nada... ...todavía tenemos ahí una... una colina esa que baja... ...vamos a mirarnos... ...en esta zona está muy escarpada... y no creo que haya bebederos. ...vamos a ver aquí enfrente... No, ...todavía no vemos nada... ...mira ahí tenemos una... ...una lengüita de... ...de arena... Así que desde aquí yo creo que sí vamos a, a poder hacer algunos lances y encontramos animales allí. Ya estamos aquí en la lengua de arena, vamos a mirar, mira, efectivamente, ya se acercan a beber, un nivel 1, un nivel 3 muy cerquita del agua, vamos a ver si hubiera más animales, ahí tenemos un nivel 4, lo tenemos de frente y va a ser complicado, son más de 300 metros, cogemos a 308 calibramos la distancia apuntamos a nivel 3 que es el que mejor flota, ofrece disparamos uno se nos mueve el otro pero hemos fallado en nivel 4 lo hemos fallado salen corriendo eran hembras vemos que el, el nivel 3 ha caído el agua así que solamente nos resta esperar para que se venga a por nosotros vemos la presión energética nos confirma que está muerto y ahora simplemente en vez de dar toda la vuelta vamos a esperar a que venga flotando hacia nosotros pues como ocurre cuando cazamos los caimanes que ya lo han arreglado por cierto mira ahí tenemos más animales no a ver. No, no tenemos un arbustos. y hay en la mesetilla esa tampoco ya vemos que viene flotando pues nada a recogerlo ya ha llegado hasta nosotros y vamos a ...a recoger nuestro animal... ...creo que es una plata por el tamaño de los cuernos... ...efectivamente una plata de con 70 ...le hemos impactado muy bien en el hígado... ...así que voy a echar otro vistazo... ...y creo que me voy a ir a, a cazar el de ronda... ...a ver qué tal se lo juego vez el mapa... ...para que veáis la zona... ...y me voy a cazar el índice de la ronda... ...estoy aquí en un, en un trípode... ...tengo varios bebés de los hay... ...mira ahí tenemos una hembra... Un animal nivel 4, un animal nivel 3, buen rebaño en allí, nivel 3, otro nivel 3, vamos a ver, un nivel 1, la hembra, otra hembra, vamos a mirar, mira ahí tenemos otra hembra, aquí tengo localizados varios bebederos, madre mía, que rebaños tenemos ahí, un nivel 3, un nivel 4, otro nivel 4, otro nivel 4, nivel 3 3, otros 4 allí. Pues bueno, voy a intentar hacer un, un lance. Mira, ahí tenemos otro rebaño. Ah, estos son hembras. Esto es un rebaño de hembras. Pues nada, voy a hacer el, el lance al rebaño que tengo aquí enfrente. Vamos a marcar los animales, a ver si puedo matar uno o dos. Vamos a ver. Cogemos el rifle. Ponemos la distancia y vamos a ver, y respiramos, uno, dos, ese ha ese, ese, ese fallado, ese fallado, y ese también, porque se ha agachado en el momento del disparo, de momento sabemos que tenemos dos animales, no sé si son tres, pero de momento dos, y esto que estaban aquí viviendo han huido, al escuchar los disparos han huido, así que voy a mirar al rebaño de hembras por subir algún macho interesante no son hembras nada más y de estos como veis se han ido todos han salido huyendo por el ruido luego bajarán a beber aquí también podemos encontrar los hábitats entre las 10 y las 14 y otros bebederos entre las 10.30 y 14.30 tenemos dos confirmados allí ahora iremos a, a por ello vamos a mirar otra vez el rebaño Mira, ahí viene otra hembra Nada, es un rebaño de hembras No nos va a dar buenos, buenos trofeos Pues mira, nos bajamos Y vamos a, a recorrer la orilla Para recoger nuestros animales Vamos a dar una carreta Venga, te conmigo Ya estamos llegando Vamos a recoger el primero Tenemos un oro 95 con 30 Le hemos dado la, a la carrera Muy buen impacto vamos a ver este que fue el primero que disparamos que era el que tenía más puntuación otro oro con 103 103,10 la verdad es que la más bonita tiene y os voy a poner el mapa otra vez para que veáis para que veáis dónde han sido los lances tenemos los, los tres bebederos la presencia energética al ser del tipo de el más más suavecita y nos vamos a, a dirigir al agua javier a ver si encontramos allí también Ibices, puesto que ahora lo podemos encontrar allí bebiendo. Pues nos vamos para la hoja Vieja. Ya estamos en la hoja Vieja y tenemos un bebedero enfrente. Vemos un grupo bebiendo. Un nivel 3. ¿Un nivel 5? ¿Un nivel 5 media? Pues nada, cogemos el 308, disparamos a uno, disparamos a otro. Que han caído muy bien. Y vamos a, a recogerlo. Vamos a mirar por la orilla, mira, porque tenemos aquí otro bebedero. A ver si veremos alguno. Salen corriendo. Un macho nivel 3. Pues a ese voy a intentar alcanzarle. Y le hemos dado. Ha sido una muerte rápida. Pues voy a mirar otra vez. A ver, mira, allí tenemos otro otro rebaño. Nivel 3, nivel 4, nivel 2. Esto está lleno de, de bebederos vamos a intentar hacer el lance desde aquí a 300 metros tengo dos balas pues haremos dos disparos A nivel 4-1 y al otro venga ese sí está muerto y el otro que lo que le más uno ha caído enseguida y el otro no sé si le he dado más seguramente la haya, la haya dado en, en carne pero bueno vamos a recoger primero a nivel 3 que, le, que estaba huyendo ha sido un lance muy bonito porque un tiro de de, de, de atrás, que le peguemos en un órgano vital y caiga tan rápido pues un, un lance bonito nos vamos corriendo porque sabemos que yo lo que tenemos aquí alrededor ha oído todo, vemos aquí el animal Es un nivel 3, le hemos dado en el corazón, madre mía, 87,90 vamos a mirar por aquí estamos está, mira, 500 metros, no, no vamos a poder ver nada enfrente aunque también me consta que hay allí bebederos, así que vamos a a recoger a, a aquellos dos, en el nivel, el el, el nivel 3 y a nivel 5, vemos que hay otro muerto, que creo que sería el, el nivel 3, porque el nivel 4 creo que no le dimos. pero en fin, venga para este evento conmigo, vamos a recogerlo, seguimos corriendo, me permito el lujo de correr solamente porque voy a recoger las piezas, pero para los desplazamientos siempre andando, mira aquí viene uno flotando... Tenemos un nivel 3, una plata, 83 con 10. Le hemos atravesado, madre mía, todos los órganos, de lado a lado. Y vamos a, a recoger el nivel 5. Como siempre os digo, solamente debemos correr, o podemos correr cuando vayamos a, a recoger una piedra. Si no, siempre andando y hacer posible despacito o agachado. Madre mía, qué cuerna tiene este. Vamos a hacer una foto. Ya está hecha la foto y vamos a ver la puntuación que que nos arroja un diamante 109 justos madre mía que cuernos más bonitos tiene así para atrás de luego es un animal precioso es un buen diamante no es de los más grandes pero es un diamante no está mal en las tres jornadas que, que llevo con los íbices este es el segundo diamante pues está muy bien vamos a hacer una captura lo disecamos ya está disecado vamos a ver y vamos a, a seguir por la orilla, a recoger el otro animal que estaba allí muerto y luego a ver si encontramos el último que le dimos que salió huyendo por arriba que seguramente nos va a penalizar. Pues seguimos por toda la orilla corriendo, ya sabéis la, las horas, de 10 a 14 o de 10.30 a 14.30 y por la mañana a partir de las 8 hasta las 10 podemos ver aquí a los, a los ciervos de viento. Estamos ya llegando, si sí, ya vemos aquí el, los hábitat, no, los bebederos vemos el, el contorno, tenemos aquí una plata, un nivel 3, 84 con 40, y ahora lo voy a hacer aparente que me busque al otro, voy a seguir mirando, mira ahí tenemos un nivel 3, pues, también un largo, y otro nivel 3. Mira, hemos descubierto otro otro bebedero que no conocía. Que yo creo que tengo aquí ya 5, 6 en el lago Javier. Antes teníamos que ir a, a la meseta de arriba a buscar los, los índices y ahora los encontramos aquí viviendo que es una maravilla. Desde luego me gusta el reseteo que, que han hecho. Aunque desconozca prácticamente muchos hábitats donde estaban antes los animales, ahora no los encontramos. Vamos a seguir por aquí. Mega parte. Búscame esas ya parete sale corriendo, se baja para abajo y luego, a ver, en la pared sí, ahora, ya la da el aire, sale corriendo y vamos a, a recoger al nivel 4, que tiene toda la pinta, por lo que estoy viendo, un sangrado muy pequeño, que no le hemos impactado en, en ordenar. Seguimos corriendo, puesto que vamos a, a recoger animal ir andando pero también es que ahora mismo con, con el brazo después de la operación pues me, me cuesta mucho mantener el brazo izquierdo para ir andando prefiero dar a la g y que me lo y que me lo vaya buscando la verdad es, que es una gana de recuperarme y poder jugar normalmente pero en fin es lo que hay y, y tendría que estar un tiempo así ya vemos ahí el contorno del, del animal y a ver qué puntuación nos arroja los ha penalizado una plata con 96,80. No le, le hemos dado en el homoplatón. No, no ha sido un buen tiro. Pero, madre mía, te los cuernos torcidos. No la verdad es que es un animal diferente. En fin, os voy a poner el mapa para que veáis todos los hábitats que podemos encontrar ahora en, en el lago Javier. Veis los horarios. Hay algunos que comparte con el ciervo, ese de ciervo, ese de íbice. Veis todos los